Hola, soy Emilio Márquez y os comparto cinco claves para mantener vuestro perfil alto en redes sociales. Primero, tener muy claro cuáles son nuestros canales top. Hay redes sociales, hay canales donde mejor triunfamos, donde más se nos conoce, donde más se nos viraliza. Aprovechemos adecuadamente esos canales. Segundo, planifiquemos la creación y publicación de contenido. ¿Qué días, en qué horas, en qué redes? Al fin y al cabo, eh, no todos los días, no en cualquier momento funciona un contenido mejor que otro. No funciona mejor una temática más dura, más suave, más de ocio, más profesional en un momento u otro. Con lo cual, estudiémoslo y aprovechémoslo. Tercero, crea comunidad. Dialoga, conversa, mantente siempre cercano porque la comunidad es la que te hará crecer en redes sociales. Cuarto, si vamos a crear un contenido que va a tener un gasto de recursos en tiempo y en nuestros esfuerzos gastemos exactamente al menos la misma cantidad de recursos de tiempo y de dinero en que se promocione, en comprar publicidad, en llegar a nuestra audiencia para nada sirve tener un contenido de marca que sea absolutamente maravillosamente bien desarrollado que luego tenga muy pocas visualizaciones cuando miramos el contador y la última norma y posiblemente la más importante es mide, analiza, estudia qué ha ocurrido y mejora de forma continua tus contenidos, tus publicaciones, la creación de comunidad. Eh, eh, mantente siempre muy alerta y eh, analiza adecuadamente las estadísticas, aprende de ellas y toma decisiones reales en la creación y publicación de tus contenidos en redes sociales. A fin y al cabo, espero que estos consejos os funcionen Añadir lo que queráis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.